Bienvenidos a una nueva edición de Ask SEO sí Estoy aquí con Gabriel Escarrer, quien responderá algunas de las preguntas que hemos recibido. Así que cuando quieras, Gabriel, comenzamos. Perfecto. La primera pregunta es de Carolina Canencia, que nos escribe en LinkedIn. Me gustaría saber acerca del compromiso de Melia Hotels International con la sostenibilidad en los países donde tiene presencia. El compromiso en materia de sostenibilidad viene desde el inicio de la compañía. Al tratarse una compañía con unos orígenes en el mundo vacacional y muy ligado al desarrollo del tercer mundo, vemos que, que los valores de la familia Scarrer están muy alineados con los valores de, de la empresa. Entonces, todos eh, temas relacionados con la sostenibilidad de los destinos, con la sostenibilidad de las comunidades en donde nos establecemos es fundamental en todos estos países. La mayor industria, el mayor desarrollo se ha dado por el turismo. Entonces siempre nos hemos procurado de que este desarrollo sea un desarrollo sostenible y siendo muy respetuoso con el medio ambiente, siendo muy respetuoso con la cultura y los valores en donde estamos establecidos. Y para mí ha sido clave, porque uno de los grandes éxitos de la compañía es precisamente ese respeto a, a, a esos valores de sostenibilidad, de medio ambiente, de ayuda a la comunidad, etc. Y es algo que nos ha hecho, creo yo, grandes como compañía. Continuamos con Víctor López que nos pregunta en Twitter ¿Cómo lucháis contra reseñas falsas, contra la reputación digital de vuestra marca? La verdad es que es un fenómeno que, que de cada vez se está dando de forma más importante. El tema de las fake news o, o, o gente que nos intenta hacer chantaje eh, pues colocando en las redes sociales... ...falsos testimonios o, o, o falsas experiencias en, en los hoteles... ...la verdad es que no tenemos un departamento en sí... ...tenemos un protocolo eh, eh, que nos ayuda a, a combatir... ...estas redes sociales, estas fake news en redes sociales... ...y eso se hace a través de, de cada una de las marcas... ...yo creo que la, la mejor forma de combatirlo... ...es hacer las cosas bien, porque está claro que... ...seguro que tenemos alguna reseña que es falsa que nos perjudica, pero también tenemos cientos y miles de reseñas de, haciendo ver que somos buenos profesionales y somos una empresa con, con valores y yo creo que eso es lo que hay que poner en valor. Por último, desde Twitter también, Jaime López Tizzeri quiere saber qué opinión tiene sobre el futuro de la venta directa en hoteles. Yo creo mucho en la venta directa, lo que sí creo es que hay que darle al cliente la facilidad para que él reserve donde quiera. No nos tenemos que olvidar que la compañía es lo que es gracias a los intermediarios, gracias a las agencias de viajes, gracias a los turoperadores. Y estamos colaborando estrechamente con ellos. Y yo creo que hay que seguir colaborando sin lugar a dudas. Lo que sí es dar todas las facilidades al cliente para que reserve a través del canal que considere más adecuado. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a vosotros por enviarnos vuestras preguntas. Nos vemos en la próxima edición.